Bien, lo que yo entiendo es eh, que se trata de un tema controversial que se ha generado ahí porque he estado escuchando opiniones eh, acerca de cosas que contiene un reglamento para evaluación de los, de los jueces, del desempeño de los jueces y cosas que supuestamente el reglamento no contiene. De todas maneras, yo quiero adelantar que soy radicalmente opuesto a lo que pueda representar una ofensa a una mujer dominicana o a una mujer en el mundo, pero sobre todo a una mujer dominicana. Yo creo que hay que procurar evitar por todos los medios, este, no afectar la dignidad de las personas, pero especialmente del de caso de la mujer dominicana. Entonces, aquí está envuelta una situación eh, muy grande eh, en este tipo de diferencias, porque por un lado el, el magistrado procurador general de la República se le reputa como el juez de la querella y como miembro del consejo de la magistratura, eh, él ha alegado que ha actuado dentro de lo que el reglamento este, le faculta a preguntar o le faculta a inquirir, pero por otro lado tenemos la magistrada, la honorable magistrada también, eh, este, Miriam eh, Germán Brito, que es una persona de una larga carrera en la, en la magistratura, fue incluso este juez de primera instancia juez de la corte de apelación presidenta de la juez de corte de apelación es miembro de la suprema corte de justicia pero es presidenta de la sala penal de la suprema corte de justicia e incluso era una persona que había estado colocada como este juez suplente para el presidente de la suprema corte de justicia entonces estamos hablando de que lo mejor es que ese tipo de situaciones desagradables bueno sean dirimidas en un ambiente, digamos, de armonía, de concordia, que se hagan las aclaraciones del lugar, yo no puedo decir que A es culpable o que B es culpable porque no tengo los suficientes elementos de juicio para establecer culpabilidad en ninguna de las partes. O sea, yo no carezco del conocimiento. Eh, tendría que leerme el reglamento y entonces leer el reglamento y saber interpretarlo incluso para yo poder este opinar en un sentido o en el otro. Lo que estoy hablando es de la dignidad de la mujer y de la dignidad, ¿verdad?, incluso de las personas en sentido general.